El Cabildo Salud en Derecho es una organización eh, de trabajadores y trabajadores de la salud autoconvocados Autoconvocados desde el 2019, posterior a, a, a octubre del 2019 Autoconvocados para hablar de la salud en un derecho Y eh, entendiendo que parte del de, eh, clamor de dignidad, una parte de eso tenía que ver con el derecho a la salud como un derecho humano y fundamental. Y así como el cabildo, eh, este año volvimos a, a, a trabajar, eh, hicimos una jornada en que tomamos la decisión no solo de seguir trabajando por una constitución en que se incorpora el derecho a la salud como un derecho humano y fundamental, sino que también eh, queríamos ser parte de aquellos hechos, de aquellos diálogos, que eh, encaminaban hacia la constitución de una salud como un derecho fundamental. Por tanto, no solo de ese tema, sino que de temas contingentes, nosotros vamos a estar eh, conversando, dialogando. Eh, quiero darle la palabra a la presidenta del Consejo Regional Santiago, que nos ofrece su casa para que nos dé unas palabras estamos muy agradecidos de, de que puedan usar nuestro espacio porque para eso es eh, el Colegio Médico es un espacio abierto para sus colegiados, colegiadas, para el mundo de la salud, para, para promover las discusiones eh, sobre los temas de la política pública relevantes así que qué, qué mejor uso pueden tener que al a este grupo y a estas sobre el tema particular eh, también muy agradecida de que podamos tener un espacio de diálogo eh, sobre los temas contingente que, que ha estado también en el centro de, de la labor del la colegio de médico desde distintas perspectivas. Eh, por un lado, hace muchos años, desde el 2018, tenemos eh, un sueño que ha sido ratificado por eh, el Consejo Nacional, que es el terminar el rol de las ESAB como eh, seguro sustitutivo, el tener seguros privados complementarios que puedan cumplir otro rol en el marco de la seguridad social, también está el sueño de la acumulación de los recursos, poder avanzar hacia un sistema de salud en el cual no, no discrimine según, según la capacidad de pago. Y hemos visto que desde el 2018, si bien cuando se presentó esa, esa propuesta, eh, quizás nos veíamos un poco más lejos, nos hemos ido acercando y alejando eh, en Bahrein. El, la, la propuesta de la nueva constitución en su momento y también ustedes participaron mucho de aquella propuesta eh, en un minuto nos, nos ilusionó de que podía acercarnos a, a tener un sistema de salud universal y, y que respete el, el acceso efectivo y el derecho a la salud en un todo, de forma integral eh, sin embargo, luego hemos tenido otra, otros vaivenes, eh, la Constitución no fue elegida, y ya nos encontramos en un escenario que es bien complejo, eh, la crisis de las ISAPE, Obviamente, eh, por un lado, son las instituciones, yo creo que menos valoradas por la ciudadanía en su conjunto, eh, instituciones que han lucrado con una necesidad básica de las personas y, y que han eh, discriminado sistemáticamente a pesar de los fallos de, de, de las instituciones de justicia. Eh, yo sé que en, en una situación financiera difícil, en, el cual, en la cual piden ayuda al, al Estado, eh, siendo que quizás su rol nunca ha sido muy de la mano del, del Estado, eh, y al mismo tiempo vemos un riesgo de que eh, una caída eh, abrupta pueda significar eh, una, que, que los afectados no sean los grupos económicos que siempre terminan ganando, sino que sean los beneficiarios. Eh, y que sean también los prestadores. Eh, y eso obviamente creo que no es la, la vuelta que queremos, queremos un, un sistema en el cual avancemos hacia cada vez más derechos y, y un fortalecimiento de, de los prestadores, y no eh, por el contrario. Por con lo que hoy día estamos en una encrucijada que yo estoy segura que, que con, si unimos las voluntades podemos sacar una, una buena, o sea, tomar esta oportunidad para finalmente avanzar hacia la anhelada reforma, avanzar hacia los principios de la seguridad social. En lo que nos desempeñamos en el sistema público de salud, vivimos, digamos, cotidianamente, que son las carencias, el dolor de las personas, y eso nos motiva, digamos, efectivamente, a seguir tratando de contribuir a encontrar caminos de solución. Es cierto que en distintas oportunidades hemos trabajado por generar alternativas beneficiosas para el país, también exitosas y para no fracasadas. Eh, eh, y bueno, y sentimos, digamos, que volvemos a un poco a la situación previa, que es el social, en el cual estamos, que es otro mismo sistema que hemos tenido durante de la historia hacia adelante. Y, y un sistema en el cual, cual ya ya no podemos eh, seguir eh, tratando de, de tener soluciones parche, sino que tenemos que tratar de, de lograr incidir efectivamente, eh, eh, colectivamente, eh, en soluciones reales para satisfacer las necesidades de, de las personas. Así que eh, eh, yo pues, felicito a nuestro comité técnico que ha organizado, en realidad, el eh, encuentro, eh, porque mantiene en alto la bandera de la esperanza y esperamos que en esto logramos tener con muchos, eh, muchos aliados. Y la difusión central es, es decir, a ISAPRE están eh, quebradas, están no quebradas y por eso probablemente es porque haremos dos economistas en esta, en este foro porque tiene mucho de una discusión económica sin perjuicio que es esencialmente sanitario el problema que está primando y, y recibiendo todo. Entonces, lo que nos damos cuenta con esta, con esta lámina es que el promedio de, de las ganancias de la isapre entre 2005 y 2015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 Eh, hay que tomar en cuenta lo que ha pasado en la historia, por eso es lo que estamos. Bueno, la ley en debate, yo no voy a hacer esto porque todos estamos más o menos enterados, esto es lo que ha dicho la prensa. Eh, lo fundamental es que se le está incluyendo a las artes de restituir los copos. Hacemos a la siguiente para no quedarme mucho. Entonces, eh, ¿qué, qué estadísticas? Eh, aquí vamos a pues, retomar algunas estadísticas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 son 18.666 personas. Los aportes voluntarios, ya decíamos que están llegando al 11.6%, mm. por lo tanto, lo que hay que tomar en cuenta es de que en lo, en los montos per cápita que tiene la ISAPRE para resolver los problemas de salud de las personas, son superiores en bastante al per cápita que tiene el FONASAP. En bastante... Y pese a eso, logran, logran estar en quiebra. Por último, la cobertura financiera, eh, en términos existen, esto también son datos de la Superintendencia de Salud, el, lo que cubre realmente los planes de la ISAPRE son el 62,2%. Esencialmente, efectivamente, en eh, atenciones hospitalarias, que llega a 70% y el 54% en ambulatorio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 ¿Es posible que, que el modelo chileno, eh, tal como existe, eh, transite hacia un modelo de seguridad social? Mi respuesta es no. Hemos intentado muchas veces eh, superar eh, la segmentación del sistema de salud chileno y, y generar un, un sistema universal y hemos fracasado. Y por lo tanto, esto es más un problema técnico, es un problema político. Y y el tema está que, desde esa perspectiva histórica, porque esto hay que ver que tiene un, una perspectiva histórica, ¿eh? desde ahí, de, de señalar de que eh, sería un fracaso ya sin marca, o sea, sin nombre, que eh, un gobierno de izquierda, un gobierno con el cual yo voté, te, eh, terminara dar un, un salvataje a la ISAPE sin ganancia alguna en términos de seguridad social. Y ese riesgo yo lo veo, y lo veo alto. La capacidad de perición que tiene el, el, el, el, el, la industria, y tenemos que pensar que los tres millones de personas que están en, en, en la ISAPE son la élite y son quienes tienen el poder en nuestro país los medios de comunicación han sido están muy bien orquestados con respecto a, esta, a, a generar esta, esta presión y yo creo que muy difícil que el gobierno pueda sostener esta presión de no, eh, de no eh, generarse condiciones para que se pueda legislar una solución gananciosa desde el punto de vista de seguridad social que no signifique simplemente replicar lo que hizo la dictadura con los por eh, el gobierno ha señalado que va uh, para el segundo semestre de, de, de este año va a haber un proyecto de ley. Eh, yo personalmente lo he puesto tarde. Eh, no sé si uh, hasta fin de año se pueda sostener y la presión puede ser tan alta que el gobierno termine por ceder. Eh, esa es mi, eh, mi, mi, mi, mi, mi preocupación. Uh, yo públicamente he señalado, y convoco a todos, que eh, señalemos con fuerza que sería inmoral, esa es la palabra que hay que decir, ¿Que sería inmoral, eh, dar un salvataje y replicar lo que se hizo en los 80 crofants. Eso creo, que hay que ser muy claro, muy fuerte, muy duro, que desde ese punto ahí. Y por lo tanto también hay que ir generando masa crítica y capacidad política, para que la solución se plantee pronto, porque si no la, la, se va a terminar cediendo. O sea, esa es mi, mi intuición. Y que, y que por lo tanto el precio, el precio de, de ganancias en seguridad social, será un precio lo más alto posible. Y de la ISAPLE probablemente estamos en el periodo de perdón. Nos han tratado mal, pero ¿cómo dan en el sueldo? Dice la pregunta. Y es cosa que yo no entiendo y que a mí lo estudiaba esto y probablemente Rafael también como el tema de, de los precios, porque dicen vamos a subir los precios, pero por lo menos mil años estoy en Isabel. A mucha honra digo porque como trabajo en el sector público prefiero no ser cliente de, en, en el ámbito de los negocios, digamos en lugar donde trabajo. Y, y prefiero estar ahí en la Isabel, pero en la Isabel me cobre muestra y la vuelta todos los días. Sin embargo, hablamos de aumento de precios de los planes de salud, que es sobre la huelga, por lo tanto. Extraño, este trataba de legislar sobre el punto, pero ahí estamos. Tenemos un modelo de negocio que es de rentabilización anual. Y que yo sepa que la salud de las personas y ningún seguro debería de trabajar sobre la base de anualidades. Y un señor, no sé quién era, no me acuerdo, decía por ahí, oye, pero ¿cómo nos vienen a decir que la utilidad de años anteriores, si eso no importa? Lo que importa son las pérdidas de ahora. Y después dice, no, pero si sí, el dinero de cada uno, pero mi dinero se lo llevaron. El dinero de todos, no es el dinero de cada uno. Es el dinero que a mes a mes le van retirando a tu usuario, pero que no se logra integrar como cuando, cuando el fondo de pensiones que. En la acumulación Y además no hay mecanismos Ni siquiera funcionan como seguro privado Porque los seguros privados por definición Tienen reaseguros O sea, yo busco mecanismos Para impedir lo que el día está ocurriendo Que son las quiebras Esto es como Dice en el sí. lenguaje minero Florear la mina Solo saco En los lugares donde hay Pero cuando hay que trabajar más a fondo ¿Por explotar esa mina y sacar mineral? No. Ahí no le meto. No le meto mano, no le meto inversión. Y por lo tanto, lo que tenemos normalmente es la ISAPE, y uno, claro, tiene que hablar más de la ISAPE a esta altura, no hay vocación de seguridad social, no hay promoción, ni hay prevención. No le interesa que la gente esté sana, porque los que están sanos tienen que estar en la ISAPE, los enfermos tienen que estar en el zona o sea, si alguien se enferma, se tiene que cambiar de carro, o buscar otro mecanismo de función. Pero lo peor de todo es la integración vertical, porque ahora, claro, pues podríamos separar los ojos y decir, no, en realidad, mira, las la clínicas de el examen no son lo mismo, que no son lo mismo, pero efectivamente están integrados de manera vertical, y lo que no ganan por un lado, lo no ganan por el otro. ¿Significa que tendríamos que ser enemigos del lucro? Probablemente no, pero... Un poquito más regulado, en el fondo, como escuchaba el ministro, ministro Maña, decía: No, es que si el FONASA va a haber monopolio, el monopsonio. no se preocupó de un único polio. No se preocupó de la integración vertical, que es una amenaza a la libre competencia. O sea, hoy día parece como una preocupación de que el FONASA sería monopsónico porque sería el único cuerpo comprador respecto a la chica. Y durante todo este rato, cero preocupación. Pero básicamente la pregunta. Para seguir en este ánimo de diálogo, eh. respecto al tema, de, ¿por qué le tienes tanto miedo a que el FONASA se haga cargo del problema? Yo creo que se tendría que hacer cargo, ¿no? Me gusta mucho eso del fondo E, porque significa preservar un eje, este, perdón, porque significa preservar un camino de, de segregación. Y tampoco me parece que tengan que quebrar mañana la Exar y la ISAR sí ha quebrado. Y es que ahora por usted las otras cosas, no nos olvidemos más vida. Y por parte también que, tomó... pero. O sea, ha sido y no sería la primera, porque se dice que ahora es como el, el 29, digamos, la gran depresión. El problema que hemos tenido en los últimos años es que los gobiernos que supuestamente están más por crear más democracia en todos los niveles no han estimulado la competencia y han jugado finalmente en favor de los grandes conglomerados. Es decir, eso permite responder también a la idea, bueno, ¿qué pasa con las clínicas y todo? Pero, pero veamos, ¿cuáles son las clínicas que sí están con la ISAPRE? Porque no están todas las clínicas con la ISAPRE. Pero claro, el lobby que aparece de la clínica, aparece como que son todas las clínicas que no hacen, pero ahí, no, ¿qué nos falta? Segundo error también, que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, es de que no somos capaces... De, Primero de comunicar, es decir, pero también de clarificar y tener una, un lineamiento. Y esto es lo que lo que decía Osvaldo, claramente es decir, nos no falta claridad. Yo creo principalmente que nosotros en Chile eh, tenemos que hacer el cambio para la salud. Y estamos hablando del cambio cultural en salud, porque nosotros vemos la salud siempre como la enfermedad. Y trabajamos en la enfermedad, y no trabajamos en la promoción y prevención de la salud. O sea, nosotros debíamos estar pensando en los niños y niñas, cómo ellos nos vienen las mismas patologías que tenemos nosotros. Ese es como como lo primero que debíamos pensar, como sociedad. Y en ese contexto, claro, uno, uno cuando habla de los prestadores, eh, o de, de este sistema, le decimos nosotros, eh, vemos que ellos se salvan solos como si lo dijo el presidente de, de las asociaciones de ISAPRE que él, él veía así como que la chumma viniera a la ISAPRE o sea la chumma enferma eh, sería un riesgo para la ISAPRE pero fíjense ustedes que hoy día nosotros los de FONASA pudiéramos decir ¿y qué van a hacer esa chummas más evidentes en, en el tema de salud? ¿No? podría ser, ¿cierto? Pero es al contrario, porque nosotros lo que pensamos es que deberíamos tener un sistema único de salud. ¿ya? Y que el financiamiento, que es algo súper importante y que lo ha explicado Camilo acá, eh, eh, se pensara en, en, en, en la población total y no solamente en, en lo que se ha visto. Y nosotros sabemos de dónde viene eso, porque viene, viene de, de una dictadura que segregó la salud pública y que... Eh, hizo todo esto lo, los pobres enfermos y los sanos ricos. Eso hizo. Entonces, eh, cuando, cuando uno habla del sistema de salud, eh, y, y uno dice, yo quisiera recuperar el sistema de salud, y lo defiendo también, porque aquí resuelve el 80% de las de la problemáticas de la salud, de la salud chileno. O sea, claro, vemos en millones y medio en el sistema de salud y nos asustamos, pero lo mismo decían cuando estábamos implementando el copago eh, ya se está creando un consejo que, bien, se está creando un consejo de personas que están en la ISAP que nos han pedido a nosotros decir eh, bueno, a lo gustan el 80% de la gente que está en el sistema público y, bueno, y nosotros dónde estamos? y eso tiene que ver con que hace poco eh, el diputado lo puede decir eh, se, se aprobó también que los trabajadores tuvieran seguridad en eh, la salud, los, los trabajadores privados. Efectivamente, lo que nosotros queremos es que lo queremos. y eso tiene que ver con la reforma, tiene que ver con el sistema único de salud.